hola amigos de youtube estamos aquí de regreso con otro nuevo video. en esta ocasión estamos visitando lo que es la librería de Vancouver lo cual es muy impresionante miren ya estoy aquí adentro en el momento que yo grabé el video, pues no puedo hablar vean no puedo hablar porque pues es un lugar callado silencioso es un lugar perfecto para estudiar venir a desestresarte y obviamente es una librería puedes venir a leer un libro ¿En serio? ¿Me lo juras? ¡No mames! <ríe> bueno, vamos a dar una vuelta por aquí. Como pueden ver, hay muchas personas, hay escritorios, hay Wi-Fi aquí, pueden traer su laptop. También aquí hay computadoras con internet y todo es completamente gratis. ¿eh? ¡Qué padre, ¿no? Bueno, gratis entre comillas porque supongo que para el mantenimiento de esta librería sacan recursos de los impuestos tiene lógica completamente tiene lógica no puedo hablar en vivo amigos no puedo hablar porque es una librería es el video más extraño que he grabado en mi vida y bueno amigos si tienen la oportunidad de venir vengan vale la pena denle like al video si les gustó el video y si no también denle like miren vamos a ver un poco aquí en la parte de abajo tiene cuatro niveles, tiene elevador, es un lugar realmente impresionante y muy bonito, la verdad, muy muy bonito. ¿Y gratis? No hombre, ya quisiéramos tener esto en nuestros países, no lo creen amigos. Y bueno, pues este fue un video corto, me despido todos ustedes, espero que les haya gustado. Adiós, bye bye.